En el capítulo 7 Spiderman ya tiene unos ladrones con máscara de Spider-Man, el techo como en el último Spider-Man de los cómics y detiene a estos pibes, a estos chorros, ¿no? se llama sí mismo Spider-Man 2.0. Hay un momento el simbiote no nada, nada débil ante el fuego. Ya lleva como hace como tres semanas como Spider-Man negro y va todo bien. Y justo se cuenta con los soldados de IM. sin muchos inconvenientes lo cual se encuentra repentinamente con el Wither que lo lleva hacia la policía pero el buitre tiene una orden legal de Norman Osborn para que no lo metan en prisión y vemos que Norman Osborn está trabajando con el de que tratan de, de obtener el B-252 que es el simbionte para el robo del simbionte no usan al hijo de él, Spencer smile al estar Smiley se pone el traje del buitre. a todo esto el buitre 2 la a Max Modern y bueno le golpea y quiere robar Simbiot, pero Simbiot lo tiene Spiderman. Y bueno, le da una tremenda paliza al pibe, sí, tremenda paliza. Okay, no rompe el traje, pero bueno. Y el buitre 2 se lleva a máximo de hacia arriba y después lo tía obviamente un gris después Spire salvo obviamente y rastrea al buitre 2 al lado de Toyo Sosco. pero Spy eh, cree que es el buitre original obviamente y rastrea a Adiantun si lo golpea obviamente pero justo aparece Harry que lo detiene con su amazónica que estaba casualmente ahí ah, y demos cuenta que eso debilita el simbionte y el simbionte lo puja violentamente a país se da cuenta um, de que eso lo manipula peter y, y bueno eso solo lastima a las personas que lo rodea y bueno es país y parece que los malos te llevan una cámara oportunamente afuera y ya, ya saben de inmediato que es el simbionte y ahora no posible para rastrearlo y meta spider peleando entre sí mismo no que, que se, se quita el traje negro no y bueno se lo quita se quita y peter está sin el traje obviamente y se pone el traje y el simbionte se puede detener. conveniente ¿eh? cuando es, se sacan el el simbionte ya va a tener el tag Spiderman, eh Oportuno Pero una semana atrapada entre el simbiante y Spiderman, ¿no? y se pasa un poco a la cara de Carnage ¿eh? Bueno el simbionte está reenojado con Spider-Man. lo golpea y justo aparece el buitre ¿eh? y se lo lleva al techo de la segunda y y bueno aparece el normal ¿no? porque en vez de la sombra con una máscara se revela a sí mismo ¿eh? se revela a sí mismo ante spiderman y con ese genero parece que da biotraje o lo que sea no y bueno, entre los dos buitres está de, de con las ondas sónicas hacer o sea, que se quite el traje no pero spider da una dos. pero don, se da cuenta de todo lo mal que está haciendo ese traje así que intenta quitárselo con ese contenedor y ¿no? que da un trato con normalos para quitarse el simbionte y bueno la ubica lanza sus ondas sónicas y bueno, las ha sónicos hace que se quite el simbionte de Spider-Man, ¿no? Que lo contiene Norman, puedes rajar, eh, Spider-Man te lo quita Y te lo quito, bien por boludo Y Peter se lo devuelve el simbionte a Max Moe, ¿no? En el capítulo Star exposición Star Peter conoce a Iron Man Y justo parece un villano, un villano de Iron Man, el fantasma o Ghost, como quiere decirlo, ¿no? ese capítulo todos los compañeros de Peter están en la exposición de Star para, para exponer su experimento de ciencia, ¿no? Que es el B-252, el Venus. ¿no? Y que todo abertiza, incluso fastoso. Y bueno, allá en la exposición aparece Tony Stark con el traje de Iron Man y justo aparece el fantasma, que hace explotar todo y hace controlar toda la tecnología. El armador de Iron Man, parecida a la película, los demás artefactos, a los buitres de Oscar, ah y a los brazos del doctor del Totavius, auto ¿no? Como te dicen el Otobus ¿no? Y también los antiguos spider que se rompan. Y bueno, detienen al detienen con la telaraña al Otobus obviamente. Y más modalar con salto hace desactivar los brazos del Otobus Fantasma hace que la armadura de arma falle y se rompe la mierda. Spider-Man en un intento de toma el simbionte y el simbionte se afuera de él. y Tú detienes a Fantasma, pero se da cuenta de que se lo está haciendo mal. Justo aparecen los Wither voladores y con los coloquitos sónicos hace, hace que se invierte una reacción violenta. Y bueno, detienen a hace romper a la mierda los trajes de los Wither y golpea fuertemente a Fantasma. Y bueno, lo detiene. Desactivar todos los zapatos electrónicos que tienen controlado al Fantasma. Y entre diálogos de Tony Stark y Mad hace convencer a Spider-Man de que se quita el traje negro, pero no con los coloquitos sónicos de que están destruidos. Flash Thompson, que aparentemente es fuerte, no para pa quitar las espalmas sin protección ni nada de dos, los dos y ahí nos intenta arrancar el traje El simbionte obviamente se apoya de Flash Thompson de una manera forzada Que nos damos cuenta que él va a ser bueno obviamente Así Flash super en la y se ve el simbionte obviamente Uno de los lo contiene del frasco y bueno, ya está Y va a guardar el simbionte en la Torre Vengadores obviamente Y más moden parece que no prueba los gastos de los autobus y que se lo lleva el Flash a la feria de ciencias Otro parece que quiere cambiarse a la escuelita de Norman Y Tony Stark le firma un autógrafo a Peter Parker Pero se le equivoca el nombre Y bueno, trasladamos al capítulo 13. Spiderman está lo más bien balanceándose y justo se choca con algo negro. Que nos revelan que es Venom. Que no sabemos cómo, cómo el simbionte logró salirse de la tora Avengers Y cómo se ha unido otro hueste, no mostraron nada. Y además el look es un poco distinto al arte que nos mostraron. Así que el B de 252 que dice Peter es el nombre de Venom. Y aparentemente este Venom no habla ni tiene cerebro, parece, y así Benasque Palma tiene su primer enfrentamiento. Bueno Spider se da cuenta rápidamente que no le funciona a ese de y cuando está junto a Venom y se da cuenta que la debilidad de Venom son los sonidos fuertes obviamente y hace activar de repente todos los bocinazos de los autos y bueno Venom está muy debilitado y se larga de ahí Pero Gracias al rastreador mágico adágnido que tiene rastea a Venom que está junto a, en la cafetería no ah, y creo que acá vemos un Mr. Ega de, la de o al Delibri o lo que sea Tiene un enfrentamiento con Spider-Man y bueno parece que desarrolló un reloj que le da gritos son igualmente, pero venon como en julio de 2008 con la tapa de alcantarilla tira una al reloj y se destruye tenta comerse al hombre daño obviamente, pero bueno escapa y lanza a Venom ahí y desaparece mágicamente. A todo esto vemos la subtrama para adelante entre Peter y Flash Thompson. Flash Thompson está muy cansado, así como Harry en el último Spiderman y tiene un enfrentamiento con un pibe que está ahí, ¿no? Y bueno vemos que el cambio de tuvo el odio que tiene, ¿no? él trata de descifrar quién está dentro de Venom, si sus amigos o Magnum, No sé, pero no hasta la secundaria mitad en el partido de fútbol que Flash está actuando de manera diferente, no. Y en el partido Flash se convierte en Venom. ¿no? Spice toma el traje y con un... un bocinazo, un bocinazo de no sabemos quién disparó. Pero no está evitado, se muestra la cara de Flash Toso, Flash Toso no controla el simbionte obviamente, Pasa que Flash no controla el simbionte y el se nota esa poder. Intenta destruir a Spider-Man, ¿no? Y lo lanza y... Spider se encuentra con una bocina y lo tira. Spider hace a los pibes que toquen toda la bocina y la hace... más que Flash no es el vino definitivo aún Pero bueno, el simbionte se apoderó de los jugadores de fútbol que estaban inconscientes ahí Y parece que son tontos, hace el juego de del fútbol Es el juego del, del fútbol americano Y bueno, hacen distraída, mete con la pelota y te daña. Es la Flash, busca a otros extintores Ya los dos se lanzan sinistores a los y jugadores y, esos y el simbiote se congela obviamente. Y bueno, rescatan las partículas y listo, ahí se lo llevan a, a desguardarlo y no lo vemos nunca más, creo. Y vemos como Peter y Flash Tosso una hermosa amistad. Y bueno, este ha sido el, el review de como quieras llamarlo de Marvel Spider-Man, la saga de Venus. Si te ha gustado este video, regala un like, eh, compártelo si quieres, no te obligues, suscríbete. Y esperen más videos como este, ¿no? Quiero resumir los otros capítulos que falta ya que todavía no se sé estén los nuevos, ¿no? Así que bueno, y bueno, eso es todo. Chao.